Bueno, buenas tardes. Eh, el tipo de reflexión que eh, yo eh, incluso lo he pasado por escrito para que se pueda utilizar que yo estoy haciendo en, en, en charlas como estas eh, les comentaba a la gente de cataluña que de la red renta básica que eh, estos sí que están cansados y cansadas de dar charlas en Euskal Herria hemos dado muy pocas charlas hasta este momento pero en este momento la gente de la red renta básica que estamos por aquí estamos muy muy absorbidos eh, porque el tema de la renta básica después de las últimas elecciones eh, al Parlamento Europeo eh, se ha puesto muy de actualidad. Yo creo que tiene actualidad política porque partidos políticos lo han metido en su programa, porque efectivamente la crisis ha sacado a la luz que los modelos de rentas condicionadas que tenemos tanto el que tenéis en navarra antes estábamos comentando eh, en el año 2014 en navarra han pasado unidades de convivencia por eh, la renta de inclusión social que tenéis eh, 11.000 y pico personas 11.700 no, 11 unidades de convivencia con una media de 7.000 al año en, en la Comunidad Autónoma Vasca es impresionante la cantidad de gente eh, que permanentemente está accediendo. Ya estamos en febrero en 66.072 unidades de convivencia, que son más de 150.000 personas. Es el doble que la gente que tiene algún tipo de prestación. En la comunidad autónoma ya solo hay un 48% de gente parada con prestación y la mitad de ella es eh, además prestación de subsistencia, los 426 euros del subsidio y esos modelos esos modelos eh, siguen manteniendo la pobreza. Entonces esto yo creo que es una de las cosas que también que también nos está ayudando a que eh, la reflexión de la renta básica bueno pues eh, esté ocupando más espacio que el que ocupaba en el pasado el tipo de reflexión eh, que me interesa hacer tiene como dos partes tiene no como tiene dos partes hay una primera que la voy a pasar bastante por encima pero que cuando discutimos entre gente sindicalista tiene una enorme importancia una enorme importancia luego en el debate lo podemos sacar más y es eh, la que llamo eh, desmitificación del empleo si eh, no somos capaces ya no solo la gente sindicalista, pero sobre todo la gente sindicalista y mucho más en estos momentos en que nos van, eh, nos, ya nos están vendiendo la de, la de todos los, las salidas de la crisis, es decir, eh, cuántos empleos se van a crear, se hablan de 800.000 en el, en el año 2015, 440.000 empleos se han creado con un crecimiento del PIB, de menos del 2%, del 1,4% en el año 2000, eh, 2014, y nadie se preocupa de preguntarse qué tipo de empleo es. Lo importante es el empleo. ¿no? Entonces, eh, la desmitificación del empleo es completamente necesaria. Explicaré algunas cosas y luego, en la segunda parte, me dedicaré a rebatir lo que son eh, los tópicos anti renta básica algunos de estos tópicos en otra época han tenido razón porque efectivamente por ejemplo el de que la renta básica eh, era infinanciable era carísima etcétera pues eh, en cierto modo se tenía razón porque desde la red renta básica no habíamos sido capaces de hacer unas buenas cuentas sobre cómo financiarla y entonces nos basábamos mucho en los temas normativos la bondad que tiene la renta básica para mejorar la sociedad pero claro la gente lo que te decía es bien bien eh, buenas ideas hay muchas el problema es que no nos podemos permitir tener una renta básica bueno en lo que os comentaré veréis que es relativamente fácil con una reforma radical del impuesto a de la renta de las personas físicas financiar la renta básica os decía en la primera parte el tema del empleo breve el empleo es dentro de nuestra sociedad eh, la columna vertebral sobre la que se organiza la vida social fijaros prácticamente casi todo casi todo lo que hacemos en la sociedad que tiene un cierto prestigio cuelga del empleo y nos viene del empleo nos vienen las pensiones nos viene el estado de bienestar en general nos vienen los impuestos porque si no hay empleo habrá menos impuestos todo eso cuelga del empleo pero cuelga del empleo también eh, la idea de eh, identidad social quien no tiene empleo es un paria es una paria es una persona fracasada el paro siempre se ha interpretado como un cierto fracaso personal aunque cada vez se está luchando más contra esta idea y sin embargo esta visión del empleo es una visión eh, muy falsa y es una visión eh, muy reciente cuando digo reciente en términos históricos estoy hablando aquí es la visión del capitalismo doscientos y pico años la gente ha trabajado siempre pero no ha tenido esa concepción del empleo del empleo que se consigue en el mercado de trabajo los seres humanos hemos sido seres eh, sociales y en la sociedad Solo puede haber una construcción social basándose en formas de trabajo el empleo ha conseguido que dos formas de trabajo que son absolutamente necesarias queden totalmente marginadas socialmente el empleo doméstico que sobre todo lo hacen las mujeres que llega a suponer como ha supuesto en esta crisis el 50% del pib y el empleo voluntario esas formas digo estoy hablando de empleo tengo que decir trabajo ¿eh? esas formas de trabajo eh, tienen unas características muy similares no tienen ningún prestigio no cuentan para nada en la contabilidad nacional no entran en el pib si el pib recogiera, no el empleo no el trabajo eh, voluntario, que es más complicado pero desde luego el trabajo eh, doméstico hay una eh, socióloga muy famosa María Ángeles Durán y feminista muy mayor ya del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que lleva años toda su vida haciendo las cuentas satélites de lo que representa el empleo el trabajo de las mujeres que no entran en el PIB y le da cifra tras cifra no menos del 50% del PIB. Y como es gratuito, a las mujeres no se les paga por ese trabajo, no entra. Y hay un tercer elemento que también es, es exactamente igual, además de, de gratuito, eh, que, que son trabajos eh, muy clandestinizados. O sea que son trabajos que no tienen eh, prestigio, etcétera. Hay una segunda de idea del empleo que hay que desmitificar y es que es posible conseguir el pleno empleo. Ahora es lo que eh, algunos, incluso con una visión un poco progresista, están diciendo no se acabará la crisis hasta que volvamos a tener cifras similares a las de pleno empleo que teníamos en el 2007 primer trimestre del 2008 el pleno empleo eh, pues es del orden del 4 5 de desempleo lo que se llama eh, paro friccional es la medición que hace la epa cuando la gente se está cambiando de empleo bueno pues le da ese nivel puede haber países que tengan por debajo de eso. Ahora estamos en el 23%. No sé si en 10 años se llegará a eso, pero incluso aunque se llegara, eso no es pleno empleo. ¿Por qué no es pleno empleo? Porque para que existiera realmente pleno empleo, tendría que contarse también el empleo de toda aquella gente que hace trabajo y que eh, podía hacerlo como empleo. Y tenía que desaparecer el trabajo femenino como trabajo no pagado. Si las mujeres estuvieran haciendo trabajo en el mercado laboral, ¿cómo eh, se iba a resolver eso? ¿Qué íbamos a producir si ya estamos produciendo mucho más que lo que es necesario? qué íbamos a hacer con el planeta tierra si la estamos esquilmando con los niveles de crisis y de paro etcétera luego esa segunda idea de que el, el empleo es necesario eh, bajo la forma de pleno empleo también es mentira tercera idea y termino con esto para que no se me pase el tiempo es la de eh, vamos a ver cómo lo digo el empleo eh, como un elemento que nos hace eh, la identidad social es decir el empleo como eh, el centro de la vida el empleo si os dais cuenta solo sirve a la hora de la verdad aunque digamos que tiene identidad etcétera en términos económicos para tener un salario y con ese salario poder ir a consumir para cubrir algunas necesidades. Pero el empleo no cubre necesidades sociales, porque el empleo capitalista responde al interés del de mundo capitalista de obtener beneficios con el salario que paga la gente trabajadora. Que eso responda a eh, cubrir necesidades o no, al capitalismo le da lo mismo. Solo se cubren las necesidades que son solventes en términos económicos en el mercado puede haber muchísimas necesidades de gente muy perentorias que como no tiene dinero porque no tiene empleo no cubrirá sus necesidades luego el empleo tampoco sirve para organizar la sociedad en términos de satisfacción de necesidades las necesidades se tendrían que cubrir sobre una base mucho más racional, que es establecer qué necesidades tiene la población y cuánto hay que trabajar y, por tanto, qué jornadas, con qué tiempos de trabajo, etcétera. Eso en el capitalismo es imposible. Bien, eh, el empleo, por lo tanto, tiene que ir dejando paso a otra figura que es la figura de la renta base la figura de la renta básica organizaría las sociedades muchísimo mejor que el empleo y voy a explicar por qué en primer lugar la renta básica no haría sociedades de gente vaga que abandonen el trabajo eh, ni por el forro y os voy a dar cuatro razones en la sociedad hay las dos formas de trabajo que antes os he dicho que son gratuitos y que se siguen desarrollando luego si la gente gratuitamente hace el trabajo doméstico hace el trabajo voluntario quiere decir que el trabajo tiene que ver con una cosa mucho más profunda de socialización de los seres humanos que el empleo la naturaleza humana la naturaleza humana tiene en cuenta que hace el trabajo en beneficio de la sociedad y mezcla esas pulsiones que son colaborativas competitivas etcétera el nivel de ingreso previsto por la renta básica es un nivel de ingreso entre 600 y 700 euros. Con eso, con eso, eh, quien quiera consumir consume poquito. Por lo tanto, eh, la gente que de verdad quiera trabajar para consumir más seguirá buscando el empleo. Y por último, el empleo, el empleo, incluso. Aunque modificara hábitos consumistas en el sentido de que con la renta básica hubiera gente que se retirara del mercado laboral, pues no estaría nada mal, no estaría nada mal que vivamos austeramente y dejemos de machacar eh, nuestro planeta, etcétera, y vivamos de otra forma. no pasaría nada. Segunda idea la renta básica garantiza el derecho a la asistencia y aumenta la libertad mucho más que el empleo. Fijaros, antes de tener derecho al trabajo, el primer derecho como seres humanos que debemos de tener es el derecho a la existencia. El derecho a la existencia no tiene que pasar por derecho a tener un empleo. Con empleo o sin empleo, el derecho a la existir es una cosa evidente. ¿cómo se va a poder conseguir el derecho a, a existir en una sociedad capitalista, que es lo que estamos defendiendo, no el capitalismo, pero sí tener la renta básica en una sociedad como esta, si no es con un ingreso económico que nos da la administración a toda la gente? Esa renta básica garantiza el derecho a la existencia muchísimo mejor que eh, cualquier modelo de empleo que sería un pleno empleo que no vamos a conseguir pero además hay otra idea y es que aumenta la libertad eh, la libertad en, en, como principio filosófico eh, tiene que ver con que se es libre cuando no se depende de, de los demás para entendernos se depende de los demás en términos sociales pero no de que alguien te dé el dinero para vivir y te exija algo a cambio Trabajo, contraprestación. no tú eres mucho más libre si tienes una renta básica y luego te dedicas a hacer por la sociedad lo que quieres en ese sentido la renta básica aumenta la libertad el empleo el empleo perdón la renta básica es financiable esto mm, quiero que se entienda bien si no lo soy capaz de explicarlo luego lo tenéis que preguntar fijaros hasta no hace mucho la cuenta que hacíamos era la siguiente. Decíamos, en el Estado español hay eh, 45 millones de personas, le queremos dar una renta básica de eh, 650 euros a cada persona. Bien, eso nos cuesta mil millones de euros. Eso es el 37% del PIB. Y ahí ya nos entraba un susto impresionante porque se dice, joder, ¿y cómo lo, y cómo lo vamos a financiar? ¿De dónde sacamos el 37% del PIB, 380 y tantos mil millones de euros, de impuestos de esto, de lo otro? Nada, era imposible. ¿Cuándo hemos resuelto esto? ¿Cuándo la red se ha puesto en serio a, a resolverlo? Cuando se ha contemplado desde el punto de vista de una gran reforma del principal impuesto que tenemos, que es el IRPF. Con el IRPF, con el IRPF se han hecho tres modelos de microsimulación: el primero en Cataluña, el segundo en Guipúzcoa y el tercero en el Estado español, quitando Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco, y ha dado los mismos resultados, que es que en el Estado español, simplemente la financiación del, eh, de la renta básica va a costar una redistribución que va a suponer el 3,5% del PIB. La, las cuentas que yo tengo hechas para Guipúzcoa solo va a costar el 2,7% del PIB. En Navarra costaría de ese orden, entre el 2 y el 3%. Y en Vizcaya y en Vascongadas en general eh, lo mismo. ¿Cómo se hace esto? De una forma muy sencilla. Primero se establece qué queremos hacer con eh, la renta básica. ¿Cuánta renta básica vamos a dar? En casi todos los casos es del orden de 650 euros al mes por 12 mensualidades. Para los mayores y las mayores de 18 años. Y el 20% para los menores se va a dar a todo el mundo se va a dar a todo el mundo pero va a tener como característica que fiscalmente es neutra es decir fiscalmente no eh, cotiza es decir eh, no, no, por la renta básica no se paga impuestos y lo que hacemos lo que hacemos es eh, dándole la renta básica a toda la gente vemos qué tipo de interés habría que establecer en un impuesto reformado cómo se reforma ese impuesto el impuesto de la renta de las personas físicas es un impuesto que de progresivo no tiene nada el 85% de los cotizantes que pagan el impuesto a nivel estatal son gente asalariada el 85% la gente asalariada paga un 20% más que la gente que tiene capital. Esas son cosas realmente ridículas. ¿Por qué? Pues porque es un impuesto que está hecho con esa idea y no con la idea de sacar el dinero a la gente más rica. Entonces, lo que se hace en el, en el modelo de, simu, de microsimulación es quitar todas las desgrabaciones existentes, las reducciones de la base. Las, las desgrabaciones de la eh, cuota, todo eso desaparece. Y lo único que queda exento es la renta básica. Y se busca qué tipo de interés es aquel que permite sufragar el dinero que va a costar la renta básica, que fijaros, aquella gente a la que no... Eh, le llegaba el dinero a ese no le va a costar nada porque se le va a dar la renta básica como hoy se da eh, la renta de inclusión social y con eso nos sale con eso no sale que en Guipúzcoa el tipo marginal que hay que establecer es el 40 a nivel del Estado español el 49 y en Cataluña el 49 con eso qué es lo que ocurre que quien paga realmente la renta básica son las dos decilas, el 20% de la gente más rica. Esa gente sí que paga, por ejemplo, 35 mil millones de pesetas, van a pagar más en el Estado español la gente que corresponde a ese 20% y que le va a suponer. En, la, en, en esta reforma que he dicho un 3,5% del PIB en guipúzcoa lo que van a pagar guipúzcoa tiene muchos menos habitantes va a ser del orden de 600 millones de euros y lo va a pagar sobre todo esa gente el 78% en guipúzcoa de la gente eh, que, que paga el impuesto va a salir beneficiada con un modelo así de sencillo, claro, podéis decir, hombre, sencillo, convéncele a alguien que tiene que pagar 15.000 euros más al año. Sí, pero esa persona está cobrando un millón y pico de dinero al año de, de euros. No me importa nada. Es lo lógico que, que es lo que hay que hacer. Ese es el modelo de financiación y dos cosas más que ya me voy de tiempo que es la renta básica jugaría un papel importante como suelo a los salarios impidiendo que el capital lo siga presionando hacia abajo hoy uno de los problemas más gordos que tenemos en el mundo sindical es que una nueva clase social que no sabemos definirla muy bien que es el precariado pero que sabemos que no es el núcleo de la clase obrera tradicional es otra cosa distinta ese tipo de gente está dispuesto a emplearse por, no mil euros, por bastante menos de mil euros. Si esa gente que tiene carreras, que tiene un nivel de competencia impresionante, de habilidades, tuviera una renta por no trabajar de 650 euros, solo trabajaría si le es rentable porque el capitalista o la capitalista le paga más. Por lo tanto, ese sería el suelo ese sería a partir del cual se establecería el salario mínimo y la última cosa es que eh, hoy no están dadas las condiciones políticas en las otras partes he sido más optimista para poder imponer la renta básica pero que no estén dadas las condiciones políticas a mí no es una cosa que me asusta mucho porque a dios gracias en la política es donde estamos teniendo algunas eh, alegrías y se ve que la política es un mundo de oportunidad. Si ahora no aprovechamos esta ocasión para dar un salto con la renta básica, sabiendo que hasta ahora no hemos tenido condiciones y que es un cambio cultural el que proponemos, pues habremos perdido eh, un momento ideal. Vale. Gracias, señora.